Hola, ¿Qué, qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. video. Miren lo que traigo aquí, ah, Mario. Mario. ¿Compraste rosas, Mario? No. ¿O vi... compramos las rosas? No, voy a venderlas ahorita aquí. En ah, digo que en unos 25 pesos cada una. Ah, exacto. Como aquí las eh, venden, así las venden Ajá, aquí, eh. Con 2 dólares. <risa> no, no se crean. Lo que vamos a hacer hoy. Vamos a regalar rosas para las mujeres hermosas. Pues como hay bastantes mujeres hermo hermosas, no creo que nos alcancen, Mario. Aunque, pero okay, vamos okay. a regalar vamos poquitas. A hacer el Aunque no es Día de la Madre, ni Día de la Mujer, pero vamos ni a Ni Día del de, de Amor la y la, la Amistad, pero vamos a hacer Un Y regalo para sacarles una bonita sonrisa. Exacto, nomás para sacarles una bonita sonrisa y a ver qué reacción tienen. Porque hay muchas mujeres que no les regalan rosas. No, y la verdad sí no les regalan rosas. No sé por qué, pero la verdad sí se lo merecen cualquier mujer. Exacto, y pues... Vamos a empezar con la primera. Vamos a buscarlas. Claro, tienen que estar solteras porque si tienen pareja o novio, ahí sí es peligroso. Es peligroso. El rato se va a enojar el novio, se va a poner celoso y, Exacto. y pues... vamos a acabar con la relación. Mario, vamos a seguirle. Hola, ¿Ah? hola, Una linda dama es, es, ¿eh? es gratis. Es gratis, es gratis. Fíjate nada, no, cómo va. Ya va viendo la rosita. La, la ah. va viendo viendo así como que ay no se la cree, no, va, va así, será de verdad o será de mentira, no se la cree, y pues miren aquí está un buen amigo, hola, se llama Osvaldo, también ahorita viene César, nuestro amigo del video pasado, sí, el que se aventó de la cascada, hey, ahorita allá. también lo vamos a hacer que conquiste ahí a alguien, si sí, vamos a hacerlo que entregue una rosa también como nosotros. ¡No! ¡Te batió, wey! ¡Para ah, pa que vean! Me dejó la rosa parada <risa> ¿Cómo ves? Lo batearon de volada Así como... Con rompa ¡Papá! ¿Todos los goles se van a meter, Mario? No, exacto A veces fallamos mucho <risa> Una rosa con un termo Ajá, ¡Exacto! <risa> ¿Quieres una también? Sí, también, a las tres, a las tres, dale oh, bonita, a las tres. ¿eh? ¿Cómo te llamas? <risa> ah, ah, ¡Hasta luego! Hola, hola. Te puedo regalar una rosa, una. Gratis, gratis. Ningún precio, gratis. ningún precio. Para, para mujeres bonitas y hermosas. No. Todo. Qué bonitos ojos. ¿Cómo? Ah, listo, Tienes muy bonitos ojos. Sí. Me enamoré. Me enamoré, la verdad sí. No, no, no, no. Quiere hipnotizado con su mirada. Me voy del país, ahorita viste. Es que pensaba que la estoy vendiendo. Eh, decía, no, no, no. La la rosa. Por eso, Paul le dijo, no, es gratis. No, Ya pues, ah, ok. Hola, ¿puedo regalar una rosa? Regalada. Estoy regalando a las chicas hermosas. Exacto. ¿Qué es tu nombre? Perla. ¿Perla? Qué bonito nombre. ¿Qué? Ha rápido, es ¿eh? Mario. Ah, <risa> Mario! Eh, la... ¡Otra! ¡Ya me gusta. ¡Ah! te a dar, te voy un chingo. va a acabar el solo, verdad! ¿Puedo regalar una rosa? ¡Free! ¡Free! ¡Free! ¡Free! ¡Free! ¡Free! ¡Free! ¡Free! ¡Free! ¡Free! ¡Free! ¡Free! Muy bonita. ¡Free! ¡Free! ¡Free! Ya ves Mario, ya qué, ves. qué rápido es. No me haces perder la pena, ¿verdad? Claro que sí. Sí, pero es que sí da nervios a veces porque... Ah, obvio, va a, da a dar nervios. no sabes la reacción, si te vayan a dar una cachetada <risa> o te vayan a jalar las leñas o, o se vayan a enamorar de ti. <risa> pues bueno, miren, aquí nos encontramos, miren. Aquí está César. También, sí, eh, también, este también lo vamos a hacer que reparta rosas. A ver qué tan bueno es para conquistar. Ahora le toca a Paul dar una flor. Ahora le toca el... turno está.. Paul nos hizo un poco de noche. Está el atardecer, pero vamos a continuar. ¿Cuál es tu, nombre? es tu nombre? ¡Ah! ¡Dios! Qué rápido. Arrebató la rosa. es, es que no quería, Paul, no quería, no quería pero bueno, sí, se, les, se les da una rosa solamente sí, por. Por ser hermosas y para que se alegren ellas también. Vamos a ver Paul, ¿qué te dice? Hola, ¿te puedo regalar una rosa? Porque es gratis. Bonita. Es regalada, completamente regalada para ti. En serio, es, es completamente que, gratis. Es, es... En serio, te la regalo. Septana, porfa. Ah. Gorra, la ven a Rosa. Se queda pareciendo muy bonita. Es completamente gratis, ¿eh? Para las muchachas bonitas como tú. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Laura. Ah. eres de Puerto Vallarta? ¿De dónde eres? Francia. ¡Oh! Del otro lado del mundo. ¡Wow! ¿Babies o, o mayores. mayores, viejos? Mayores. Bye bye. it's just Ey, sí. oh, he no. bateado, no. padre. Te la regalo gratis porque eres un poquito. Ah. Pues miren, aquí llegó mi, prim primo. mi primo chino. Ya es un rompecorazones. Sí, es, un rompecorazones. rompecorazones. es experto la ya tiene, en eso, ¿eh? Mía. Exacto. <ríe> Él nos enseña rápido. ¿tabes? Ajá. Lléguenle a la nose. Míralo. <ríe> eh... Que no les dé pena, no hay problema estamos regalando a el día de hoy, ah. y pues se va a pasar a que le ¿Si te gustaban las rosas. ¿Sí? ¿Sí les gustan o no les gustan? si. Sí. Ah, sí. ¿Cuándo, sí, sí gusta. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaron a Rosa a ti? A mi diario me regalaron oh, a Y a ti? Diario nos regalaron oh, a nos Wow, rosa. entonces son, son chicas plus ella. Rosa. ¿eh? Por favor, porque si sí nos gusta, pero... Pero se sí, muy que sí, quedan muy bien. Así. Exacto. ¿Cuál es? Al trans. Al trans. Oh. La verdad sí están muy bonitas, eh. Gracias. Así que una rosa para otra rosa. Exacto. <risa> exacto gracias. Gracias. gracias. Vamos a ver si César se anima a dar una rosa. Mira, mi primo chino ya él ya se animó a dar. Yeah, exacto dale la rosa, Paul, para. No, pero de veras, ve, ve, ve escogiendo. También tú tienes pues que dar amigo. uno. A ver qué tan buenos son para, conquistar, para conquistar mujeres. <risa> no, no, te <risa> batió, ni modo. Te regalo una rosa. Va, en serio, gratis, porque eso es muy bonito. ¿Cuál es tu nombre? Jennifer. Pues. Okay, ok, gracias. gracias. De nada, bye gracias. bye. Hola. Muchas gracias. Pues bueno, finalizamos este video. Y sí. pues se nos hizo muy tarde, la verdad. Y pues, ah, como ven, ya es de noche. Y pues, espero les haya gustado este video. Vayan a seguir aquí a mi amigo César, Ajá, y a no. Osvaldo también. ¿En Instagram? P.Ovaldo ah, Y el tuyo? césar guión bajo, y, y también que nos primo chino encontramos también exacto, es valiente Espero bueno, le den like, eh, se suscriban aquí Activen la campanita Y también recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Que estarán apareciendo y también aquí. en Facebook, porque ya estamos en Facebook también. Ajá, exacto, den seguir y like para la página de Facebook A ver si les gustó este tipo de videos Y para seguirlos haciendo Sí, y... exacto, ahí escriban los comentarios si les gustaría una segunda parte de este video Y ahí estaremos haciéndola A ver si hoy sí se anima César, de la, la Rosa Suscríbase banda Ajá. Saludos, Y en nuestro primo también y pues bueno aquí finalizamos este video nos vemos hasta el siguiente video